En los últimos minutos se ha reportado la localización del cuerpo de la joven turista, desaparecida hace tres días. Lamentablemente, se informa que el cuerpo fue encontrado con una extremidad mutilada y diversos hematomas en el área craneal frontal. Es una terrible noticia, sin duda. Extendemos nuestras condolencias a la familia de la joven. La policía hizo una intensa búsqueda para encontrar al responsable de este atroz acto, y el esfuerzo rindió frutos. Se dio con la identidad del agresor, un joven de 1,70 con los siguientes rasgos físicos. Tez morena, cabello chino, medio, largo, de color negro, cejas gruesas, complexión delgada y el rasgo más característico, vitiligo. Se me informa que ya hay una fotografía oficial del individuo. A continuación se mostrará. Recuerde que este joven es un fugitivo asesino. Si usted conoce o ha visto a este hombre, no dude en llamar al número que aparece en pantalla les recordamos que esta persona es peligrosa y usted o sus seres queridos pueden estar en riesgo en este preciso momento agradecemos a las autoridades involucradas en la búsqueda de la identidad de la persona esperemos prontamente el arresto y debido proceso de encarcelamiento del hombre rápidamente pasamos a otra noticia el caso del allanamiento de morada de una familia hace tres meses que terminó una nación el autor de acto el la niebla se acerca, la niebla se acerca, la niebla se acerca.